posibilidades de flujo, flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance. De los peligros que representa el volcán para el municipio de San Pedro Cholula, en base al arte nacional de riesgo son, hay seis peligros que se consideran que representa el poco. Es caída de fragmentos balísticos, caída de flujos de lodos, eh, avalanchas, flujos piroclásticos y caída de ceniza de esos seis peligros solamente el de ceniza es el que estamos expuestos de acuerdo a los mapas de peligro de, del área nacional de riesgos y eh, el mapa de peligro de, del poco los de esos peligros les comento, la ceniza todo depende de la velocidad y la dirección del viento. Podemos tener ceniza fina o tipo arenilla. Hay rutas de evacuación que ya están especificadas, están determinadas y eso lo determina la Federación y el Estado. Nosotros como municipio no determinamos cuáles son las rutas por las que vaya a evacuar en un momento dado a la población de los municipios próximos, o de los próximos al Poco. La ruta que traería, en un momento dado, a los pobladores hacia nuestro municipio, es la ruta número 2. La ruta establece un recorrido desde Santiago Saricicla, por Paso de Cortés, hasta la Cabecera.